Chicas, estamos aquí en un nuevo episodio. Episodio Survival de la casa Bros. Place. Ay, ¿por qué practico tanto la intro y después cuando voy a grabar la cago? De para... Bueno, estamos aquí en la casa. Es que no sé por qué me no puedo Estamos aquí de nuevo. Y aquí, pues, estaremos. Como supieron, lo que hicimos ayer. La. Épica mesa cafeteo bueno, Pero lo que haremos hoy Será ir a donde no pudimos ir En el Nether Y mmm, ver qué podemos sacar de ahí Ok Y pues mmm, Este será el episodio A ver, uno, dos, tres, cuatro Este será el episodio 5 Y pronto Después de este Saco el 6 Algo que me han dicho es que han notado que El primer episodio duró, duró 20 minutos El segundo duró Creo que fue 6 seis, 6 seis, seis, seis minutos Y entonces el Tercero duró 19 minutos Y el cuarto duró 9 O sea, siempre dura uno más que el otro No sé, es raro Solo pasa Pues nada chicos, vámonos Al Nether, ya estamos preparados Preparados tío preparados así que nada, vamos, vamos vamos, vamos, como va mi bambú como va mi bambú, papu sí. hermoso voy a plantar ahorita un poquito más <risa> bueno, cerramos aquí cerrame acá. venga, papu al nether venga, venga. Ah, ah, ah, ah. Es que hice porque me confundo como muy... el... Vale, habíamos ido, era por allá, ¿verdad? Es que lo que Lo que no creo es que me vea mal. Es que para regresar que de ¿verdad? A eso me saca la mierda. Y es difícil, la verdad, es un gas. Uy, a ver. Pero wey, es que necesito algo más Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Maldito <risas> Hielo, ¿por qué no sirves de nada? Ya va Sí, es que se si me había olvidado Que no que el pico lo tengo gastado también Se las pagas no sirve Pero el pico lo tengo regastado Y tengo que ir a hacerme Un oh, nuevo pico porque no quiero agarrar el las que están ahí soy imbécil eh... Madre. Tengo aquí unos palitos Eso. y necesito lo que viene siendo el pico, el pico, el pico. Pero yo ya, aquí está. ¿eh? 3. Ahora craftemos nuestro pico tan pro. Y pues, lo cambiamos a la primera. Y nos vamos sin esperar nada ni a nadie. Quiero poner unas escaleras ahí para subir más rápido. Porque uno tarda una mola en subir. Oh, wey, estaba comiendo y me no teletransporté. Ahorita se me olvidó todo No sé por qué comen después de que ya está lleno Pero nada, nada, nada... Si tuviera resistencia al fuego, fuera bonito andar por aquí porque no me estuviera quemando a cada rato Y como yo soy tan noob en esto del Nether porque estos son nuevos nethers o sea nuevas versiones y eso entonces no tengo para nada experiencia como vieron en el anterior capítulo que fue la muerte más pedora que puedes decir me gustó la imagen o sea la miniatura que quedó porque o sea el título y entonces los cerdos entonces cualquiera cualquiera pensaría cualquier otra cosa menos lo que es en verdad ya que si este bloque venga es una broma me... Tiene que ser... ¡Tiene que ser! ¡No puede ser! O sea, es injusto. Es que me han flechado. Me han flechado. Lo han visto. Lo han oído. Oyeron el flechazo. O sea, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No justo, no justo no justo no justo no es justo no es justo o sea vieron como me flecharon estaba estaba a punto de na na na na na na na na na no no no no no eso no es justo eso no es justo sí tercera persona detrás verdad no no tengo la flecha no se me ve la flecha que me clavaron no no no no señores no no no no no eso no me gustó no me gustó lo que hice no me gustó Disculpe, es que tengo un poco de alergia Porque estoy grabando en un lugar así en silencio Pero este lugar tiene polvo y pues, ya debe saber nada pero no es justo, nada Yo estaba que terminar el episodio Pero dije, nada, no lo vamos a terminar Con tan poquito tiempo Cinco minuticos grabando nada más Nada, mi mamá, ¿cómo va así? Sería bonito Vale vamos. Aquí un poquito más de cuarzo. Voy a picar algo de esta piedra. Es un canareal. Bendito, bicho ese. Vamos a picar una piedra, papu. Aquí bajo tierra estoy seguro. No como en el bendito servidor de. Permadea per, Permadea per, El seguidores ese de Harkon Uy, se imagina que eso fuera Harkon ¿Esto, ¿Esto fuera Harkon? No, yo me hubiera muerto hace tiempo Si sí, fuera Harkon He visto unos animales Por favor, suscriptores Ya que ustedes son tan buenos conmigo ¿Me dirían qué son esos animales Que aparecen aquí en el nudo? Que aparecen unos cerdos. No sé qué son, los he visto varias veces pero... Y aparecen en, en el pacífico me pregunto qué son porque no tengo ni la menor idea de qué son que si me pueden decir se los agradecería un montón de verdad y comenten esto esto esto, mire que uf, uf, qué vex que vex que vex pero atacan pero atacan pero sin pacífico salían que vex que vex y bichos que son no, no, no, yo es yo yo sufro, yo no me da nada. Me da un poco de carne. Ah, pero y lucho es Me da cuero. Es, es como si fuera un cerdo, ¿verdad? Uf. Uy, pero... Uf, uf. Uf. Uf, me he salvado de... Me he salvado de piñas. Eso me sirve para hacer pociones. El bicho es... Tírate, me reto. mí los niños todavía no atacan. Y no suelto nada. Es muy desgraciado y no suelto nada. ¿eh? Me sueltan más los slimes. O sea, los slimes cuando estaba ahí por lo, por lo que eran las aldeas, por lo plano de las aldeas, me soltaban más los slimes estas vergas o sea me soltaba o sea mataba un slime me soltaba hasta cuatro bolas de slime o sea hacía pum, full slime pero eso era cuando estaba iniciando lo que pasa es que cuando, cuando yo y voy a iniciar quiero grabar pero entonces me da una pereza grabar pero una pereza El gas crecen hacia arriba, yo pensaba que crecían hacia abajo o sea que colgaban de los árboles vale por aquí era que estaba pasando la otra vez que me maté épicamente me acuerdo que yo era un pro y salté por aquí no sé qué más hice y la cagué y me morí Aquí, aquí no me la juego, no me la juego No me la juego porque Yo soy mono, yo soy mono y no me la juego No me la juego, así, así, así clarito, no me, juego, no me la juego Disculpen la resolución en los videos Es que yo pongo así la resolución Para poder que el video Primero cargue más rápido Y segundo pues o sea Se empieza menos Es como una Es una enredadera Es, es como una enredadera Hola, una enredadera de nether. No sabía eso. Primera cosa que sé de estas cosas, que es estos bichitos creo que sirven de algo. Mira, hay puros endermans, pero si me meto con uno siento que que es que me matan todos. Además, como se teletransportan, vamos a ir agachaditos, agachaditos. Y me lo cargo. A ver si me lo puedo cargar. Ahorita él se murió. Sí, se murió, ¿verdad, chicos? Lo que me gusta es que le puse para no perder el inventario. Porque, bueno, hay veces que uno mata tu. O sea, por lo menos pronto, pronto, en nada. O sea, puede ser que por ahí para el episodio 7 u 8, eh, estaré grabando con Michitas. Eh, ahí, pues, uno de los compadres del canal. Y eh, estaremos grabando, ¿sí, sabe, chido. Pero el pro... tengo un problema con eso ¿Qué? Uy, esa verga que son ¿Y eso qué son? ¿Ese Uy, se hundió, se hundió, se hundió No, es que este Nether tiene nuevas cosas que... O sea, no conozco No, ando no, Ando no en este nuevo Nether Quería hacer una serie de mods y cosas así Pero se me dañó la computadora Y entonces yo no puedo jugar Minecraft pues, ni en servidores ni nada O sea, en servidores fue más fácil porque todos los compadretes tienen... Tienen, o sea, Minecraft Java y yo también tenía Y ahí hacíamos las cosas Lo que pasa es que perdí el canal Perdí la computadora Y ahora cargo un Linux Mint Mint, creo que se llama Linux Mint Que es una porquería legal Nunca se instala en Linux o sea, no puedo instalarle. O sea, por lo menos en mi antigua computadora tenía instalado Linux. Y, o sea, es, ese Linux era el que viene el gobierno, Canaimita, sí. Y, pero entonces corría el Java Bello. O sea, corría hermoso el Minecraft. Claro, tenía que tener nada más abierto el Minecraft. O si no, me corría re mal. Si sí tenía el navegador también abierto. O y algo. Bueno, me corría re mal si tenía el navegador abierto. Entonces, pues, era era así, costoso eso. Pero me fui acostumbrando, ¿no? Y entonces llegaron unos momentos en que la computadora me falló, se me fallaba, no me iniciaba. Y resulta que se le había eliminado el sistema operativo. Entonces, pues, me empe empecé a pensar qué pudo haber sido. Y, pues, llegué a esa conclusión. De que me había jodido para siempre porque ese Linux solo lo trae instalado una vez y no puedo buscar... Uh, Uh, uh, uh. ¿Cómo es que hay tantos bichos de estos por aquí? Y todos se me vienen para atrás, a ver si los miro. Pero, uff, uh, no, no, no, no, no. Es increíble la manera en la que... No entiendo por qué se me prende esto. Cuando empiezo a grabar se me prende el wifi y los datos. Ya 12 minutos, por ahí a los 19 minutos dejo ya la vaina porque de verdad, o sea, me encanta seguir grabando así ya de 20 minutos normalmente, pero o sea, me, me molesta mucho porque tengo que bajarle la calidad y entonces pues así no, así no me gusta entonces, ¿qué es? Bueno, no me... la primera que me sale y ahí sí o sea, es como diferente, son como biomas. Estoy buscando una cosita de esas. Ustedes saben de cuál estaré hablando, ¿no? ¿Verdad? Ah, mira, raíces retorcidas. ¿Será comida? Es que no sé ya ni qué se come en Minecraft. Eh, o sea, tanto tiempo sin jugar que... O sea, yo en mi versión normal, o sea, de juego, de experiencia total, comando. O sea, me hice todo, era absolutamente todo. Ideas y todo de Minecraft. Punto. 1.11.2 hacia abajo, o sea, no todos todo tipo de comandos, books, todo, todo lo que pasa en esa versión me lo sé de, de media. Cada comando, cada uno de ellos, cada uno, señores, cada uno. No comando que no me sepa de la 1.11.2, y cada bug, cada error de comando, cada cosa me hace Me Lo conozco totalmente, el jueguito ese. No, no, no, güey. ¿Estos bichos qué son? ¿Estos bichos qué son? O sea, tío, tío, tío ¡Uf! ¡Uf, tío! ¡Uf! ¡No, no, no, no, no, no! no ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Me dio una espada y un casco. Uf, no, güey. Uf. Ahorita llega un bicho de esos, me tira para el vacío también. Me voy cagando en todo. Me voy cagando en todo. Me cago en todo. Me voy cagando en todo. ¿pero ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es tan fácil? ¿Por qué me vas a esto a mí? ¿Por qué me vas a esto a mí? ¿Por qué? No entiendo. No sé si me quiere jugar una broma a la vida. Ay, no justo, no justo, no justo, no justo, no justo. muy pobrecito yo. F por mí por mi vida. Ay, ya va? 15 minuticos. Ya faltan unos pocos minutos para terminar. Pues chicos, se va a continuar en el próximo video el nether porque. Me he harté, me hartado, me he hartado. Me he hartado el nether. Quizás para. Quiero quiero grabar hoy tres episodios me, me gustó, me gustó grabar hoy Me siento hoy con ganas de grabar Terminé mis tareas 15 minutos antes Y, y o sea, tenía ganas de... O sea, lo estaba haciendo con ganas Entonces me, o sea, me gustó, me gustó pues Y pues nada, vamos a disfrutar allá del... Del Lake Question Vamos a disfrutar en el Lake Question No sé por qué salen estas sombras ahí todas bu todas bugger bueno, me encanta Minecraft de teléfono porque o sea, son todas las cosas. Son como. Por ver Minecraft de teléfono, son tres versiones actualizadas de Minecraft. O sea, mientras en teléfono sale la 1.16, o sea, está, ya está disponible la 1.16 para lo, todos los usuarios. Eh, apenas está saliendo la 1.13 para Java. O sea, es muy. O sea, más, la actualización es rápida. Lago de, de la pregunta. Esto todo lo hice yo. Lo que pasa o sea, lo hice así sin traductor, así que supuso que significaba eso. Me hice aquí mis. Siento que tengo salto automático, pero en realidad no. Pues nada, no sé qué hacer. Será investigar. Ah, no. Para el próximo episodio, eh, hacemos mmm, lo que es terminar lo del Nether, a ver si encontramos una fortaleza luego para el siguiente haré exploración de minas y después eh, exploración del mundo menos mal y tengo guardadas las o sea, las ideas las o sea, la, la, bueno las y las coordenadas Le, les tomé un capture y pues tengo los tengo los anteriores videos también para fijarme a ver dónde era que estaba así que pues, pues uh. Uff, fue Eso se merece un capture de pantalla, papu. Ah, cuál el bug más épico que he visto en la vida. Una flor reteniendo... ¿Eso se puede, que una flor retenga el agua? No creo. No, eso no se puede. Hasta donde yo sé, la lógica de Minecraft, una flor no puede retener el agua. Es como decir que una antorcha retenga el agua, o sea, se rompe. Pero sí, eso será los próximos episodios. Pues nada chicos, suscríbanse, denle like, comenten y si quieren un saludito pues me escriben un saludo o algo así por los comentarios, ya saben cómo es. Y pues nada, exploraremos el mundo más adelante en un próximo video. Eh... Y no sé, no, sé qué más, no sé qué más decir. Pues nada. Uh, devolverme a casa para volver a grabar desde la cama porque me gusta grabar desde mi camita. Y. ¡Ah! mira es que. ¿Ya cuánto llevamos? Dime que no llevamos 20. Uff. Llegamos a los 20. Llegamos a los 20. Ay, ay, ay. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Claro, porque para llegar a la casa. Y. Entonces, al llegar a la casita. estoy lejísimo de la casa. Eh, tengo que hacerle un cuarto O sea, un cuarto al mm, O sea, ya tengo el de Poyoto El de El de Luxlor, El mío Y el de Dom O sea, más mal, Pero me falta el de Michi Y el del otro güey Ese nuevo, que pff, me, me cae mal, me cae mal Me cae mal, me cae mal me, O sea, de primera, de primera vista así O sea, por primera vez me, me cayó mal ya el primer o sea uno de los más nuevos en el grupo o sea, todavía no me lo conozco ni nada o sea por lo menos con los otros chicos ya he hecho llamadas y eso y ya he jugado Minecraft con ellos y eso o sea, ya ya tengo historia con ellos en cambio con él no o sea es la primera vez que lo veo era un amigo de de de Dom y pues lo invito al canal y pues cómo iba a decir que no entonces esto es esto, me provoca matar. Me está llenando esto de puras llamas. Bueno, me toca hacerle un cuartito allá, al chicas. Ahí será poner una cama de más. No sé, no sé. Ah, poner una litera, una cosa así. No sé, no sé, no sé, no sé dónde hacerle el cuarto a Michi. Sería hacerle como un cuarto... Ah, pero es que el Michi es el gato, cierto, cierto. Al michi lo pondré por aquí O sea, le haré así una vaina toda chida y Toda chirriquitica y... O oh, lo pongo a dormir afuera, ya que es el gato El gato va a dormir allá <risa> No, de pana, no sé, no sé dónde lo voy a poner Esto era para... Estos bloques de aquí era Cumplían la función O sea, la función de eso era para esto Pero, o sea, para estos bloques juegos... Pero tengo basura, así que pues... nada no, chicos, hasta el... Próximo vídeo, señores. No sé sí, qué procede. Adiós. Jovista.